Hola a todos, bienvenidos al canal. En el día de hoy, dominación Europa Oriental. Esta vez sí, tres zonitas por conquistar. BR de 6.7. se si voy a salir con mi t 34 -100. solamente es el SU-122. Este es el que lleva también 6.7. Todos los demás, pues con 6.3. Venga, vamos a empezar. Arranca t 34 Vamos rápidamente a, a conquistar la zona Ceba, ese disparo con ese bache ha pasado por encima de alambrada, bueno pues nada Venga, este con. que ligero, P76, pues, venga vamos y 160, 150 metros para la zona ceba. vamos rapidito En cuanto lleguemos ya empezarán a caer la artillería como siempre y suelo tener por costumbre cuando juego en ese escenario y partimos desde la derecha rápidamente conquistar la zona C y después directamente pues, irnos por la zona. C. Venga, fuego de artillería. Aquí, este escenario es como diría yo, es el rico en camuflaje. Venga, zona capturada. Al ambas partes del río siempre puede sorprender. A ver, bueno, gracias, compi por dejar pasar. Muchacho, te lo agradezco. Y incluso por la parte alta. Venga, rápido, cruza rápido. ya se está entretenido. Ya están asomando la nariz por ahí arriba. Y por la parte alta, como comentaba, en tantos matorrales, tanto ambas partes del, de, del río, pues... Ver, ¿Qué es eso? Es una auténtica mérida te la juegas Venga, ahí hay humo Venga, tanque ligero Ahí pegado a A la zona B Venga, bombitas, apoyo Ahí lo llevas Venga, ¿qué es eso? Ahí se ve algo por ahí Venga, ahí se ve algo Venga, ese parece que ha caído Venga, el que tengo de frente, impacto Bien, las bombas están haciendo sus efectos Este tío, ¿quién es? Venga, este que es Ahí va, perfecto Venga, este era blandito El lep M41 Pues me he esperado demasiado Para zurrarle, venga, impacto Muy bien, cojonudo y Ahí está, tanque ligero Ahí en B A la derecha Pues lo tengo por ahí Venga, por aquí tanque medio, pelín a la izquierda y pero por ahí al algún... otro. se ha disparado! Venga, ayuda por matar al enemigo. Aquí. Venga, vamos a ver quién es, quién es, quién es. Vamos, rápido. Ah. tenía que haber girado antes. Ahí está, venga. Venga, nada. AMX13. Tiene que haber sido más rápido. No haber tirado valla y haberle dado el tiro pues este bicho lo podíamos le podíamos haber zurrado. combustible este explotó ah, muy bien pues nada destruido se ve que no tendría extinción de incendio venga artillería por ahí puede ser por si acaso venga vamos T-34 con vehículo de apoyo eso es de un avión hay okay, por ahí, venga, eh. amigo ya Tiger, avanzando rápido al loro que ya a estas alturas de la partida por aquí a la izquierda impacto vale, eh, <ríe> para estas alturas de la partida, aquí ya nos pueden crujir desde objetivo intacto bueno. eh, nos puede crujir desde cualquier parte va a ver, esto es un, un para uno esto es un 7-3 bueno, vamos viendo el nivel de BR vamos Ah, venga Me la están tirando encima Venga, venga, venga oh, Me he librado eh, Un colega, ahí justo a la derecha Venga, vamos rápido, vamos rápido Venga, venga, venga Aquí no hay que pensárselo Venga, ahí está cercano. Oh. Y esto, T32 Desde la otra zona del río Pero incluso había otro ahí pegado Pero ese ni me vio había... ha sido el T32 Que estaba justo ahí, en la otra parte del río venga, ¿con qué salimos? 2S3M y ese, venga, y ese 2 venga, y ese 2 aquí ya hay que salir con lo más bestia que tengamos venga, vamos ese ya está, ahí por delante estupendo, venga, marcando el camino ¡Oh! madre mía del señor o frito joder, pobrecillo, lo que has durado ese avión con bombas y cohetes lo ha dejado seco venga, rapidito saltando aquí todas estas trincheras venga, para aquí que parece que hay menos jaleo ay bueno, a estas alturas de la partida ya es tirar para adelante y que sea lo que Dios quiera Somos, 1, 2, 3, 4, 4, Venga, para qué ¿Qué es eso? A ver, ¡ah! Oh, ¡Esos son ramitas! A ver, ¡ah! Ese es el amigo de antes, el T-32 ¡Ay! Muchas veces voy demasiado Rápido, pues mira que lo había pillado al tío Pero bueno, ya Está el tío enfilando ahí La salida del respawn Y nos está Fue, Vamos, a todos Nos está agribillando cuando no es la aviación, como aquí el amigo Jack Tiger que el pobre poco andó. bueno, ese tío está ahí haciendo spanking así que al loro, hay que pegarse a las casas y ya sé yo que justo ahí está mi cadáver a partir de aquí en cualquier momento este tiene zurra. aparte puede ser que el tío decida, correcto Ay. Coge ese puentecito y, y meterse ya aquí con nosotros Madre mía, ese es Posiblemente sea ese colega Este 32, esa marca Venga, alguien en C Cojonudo Venga, no te atasques, tío Venga, venga ah, venga Sería una chorrada morir aquí Haciendo esta posturita ha Vaya, a tomar la iniciativa el enemigo Quedamos 3, 3 y el jefecillo que acaba de salir Esto tiene una pinta malísima Ah, nos han comido la tostada Venga, venga, empezamos muy bien Si hubiéramos aguantado B Muchas veces ocurre lo que ocurre, que te quedas solo, no tienes apoyo Y estás jodido Venga, mi amigo el T32 está por aquí No sé si se seguirá apostado en el mismo sitio no lo sé, venga, y esta es justo B estamos ahí, A260 venga, ahí clávate ahí, venga, vamos a gira, gira, ponte derecho, 260 metros a ver medida, vamos a medir aquí a ver este pollo esta partida está venga, están tomando C, cojonudo 240, está más que perdida Aquí lo único que nos queda es que no nos maten y llevarnos por delante a todos los que podamos. Venga, allí hay un cazacarros en G7 ahí arriba, no sé qué es lo que hace, estará de merienda. Ahí en el campo, venga. ¡Esta zona no hace! ¡Ah! He dado si querés, ¿qué ha pasado? Ay, no sé cómo le he dado. Venga, va nada, estupendo, así me voy de la tanto. Si no bastaba ya con que no estén zurrando de lo lindo, encima ahora yo hago esa tontería. Bueno, venga, recarga rápido Venga ese 2 Esperemos que todavía eh, Que me den tiempo a recargar Venga, el que quiera ya puede salir A aparecer por aquí Venga, eh, ¿Qué ha sido eso? Tengo por ahí algo Tomando C y está pululando Ahí por entre las casas Y el T-32 está ahí, en la zona esa del río Justo ahí Donde está mi cadáver Pues nada, venga de espaldas, muchas veces el IS-2 aguanta muy bien aguanta muy bien los impactos de frente ¿no? de espaldas Después, muchas veces lo he comentado en otros vídeos suelo entrar de espaldas dependiendo cómo vea el pampaneo venga mi amigo el T32 no me ha reventado todavía venga, ahí sale el jefecillo con un cazacarros Pues venga. ¿Quién ha tomado C? Tiene que estar por aquí. En cuanto pueda. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí nos giramos rápido. Tenemos mucho ruido. Venga. Ahí está el jefecillo. Se disparó. ¡Oh! Disparo desde la derecha. Tengo a un colega ahí. Ah, lleguen ahí esperando que pisemos C. ¿Uf? Eso es un americano. Me ha sonado americano eso. Sí, sí. Venga, ajustamos. 200. Tiene que pasar por aquí cerca. Todavía no se oye muy fuerte. Sí, ya se va oyendo más fuerte, poco a poco. Venga, vamos a parar el motorcito. Eh, justo por ahí, a la izquierda ahí, ahí está la marca Tanque pesado Venga, 30 de batería 29 Venga, aguanta A ver por dónde sale el pollo ¡Hombre! a ¡Oh, mi amigo el T32! Venga, ahí estabas Ya sabía yo que tú tienes que cruzar por aquí por este puente. Venga, venga, venga, venga. Estupendo. Bueno, este me lo he llevado por delante. Por lo menos me zurraste una vez y yo a ti te he zurrado otra. Estupendo. Bueno, me queda el consuelo de que la reparación tuya va a ser más cara que la mía. Eso seguro. Muy bien, y ese dos, que lo hemos pillado de. Venga, el cazacarros, campero, compañero nuestro ahí arriba, ha volado. Aquí tenemos otro tanque ligero. Ahí en el río. Venga, aquí había alguien. Aquí, venga. Aquí. ¿Quién es, quién es, quién es, quién es, quién es? Ahí está. Venga, vamos. A ver, a ver, a ver. M36. Ah, ya decía yo. Esto no parece un M36. Venga, justo. Este estaba justo allí. En plan campero. Como he dicho antes. Venga, misión fallida. Qué pena, macho. Qué pena. Ah, me ha gustado poder haber avanzado un poco más, quedaba ya poco, pero bueno, por lo menos desde el amigo T-32 nos hemos vengado bueno, Es muy importante conocer el ruido de los tanques americanos, rusos En fin, lugar en equipo, segundo, 23.592% de actividad, tres objetivos destruidos y una sola zona, zona, zona capturada cuatro críticos, 7 impactos Pues nada se acabó la partidita, esta se perdió Partidita lamentable, aquí en Europa Oriental un escenario que no se me suele dar mal normalmente, pero aquí cuando estás solo como suele pasar muchas veces y no, no acompaña a la gente pues mueres tontamente, ya después cuando se les el respawn ya están todos los enemigos colocados ahí esperando que tú pases, eso es lo que ha ocurrido hoy y por eso esta partida se ha perdido, una pena, pues nada esto ha sido todo en Europa Oriental y recordaros abajo en la caja de los comentarios tenéis enlace al Discord de Escuadrón Ibis, tenéis enlace también de Instagram y de Facebook y el canal de nuestro amigo Draconianus en Twitch pues nada, me despido, esto ha sido todo y como digo siempre, nos vemos en un próximo, chao chao